A las seis es la cita, no te olvides de mí. Tengo tantas cositas que te quiero decir. Al caer de la tarde, cuando se oculta el sol, nos hallará la noche, hablándonos de amor. Te cubriré de besos, porque tú eres mi Dios. Te arrullaré en mis brazos, como en los cuentos de amor. Y las horas tranquilas pasarán sin sentir, quedarán nuestras vidas. Una historia feliz. Me miraré en tus ojos hasta calmar mi ser. No faltes a la cita que te espero a las seis.